El presidente de la Junta de Vecinos de la organización Los Maestros de esta ciudad afirma que pese a que se han hecho varias solicitudes, las autoridades del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís no han acondicionado sus calles. Lamentablemente todavía nosotros solicitamos a la sala a capitular el bacheo para las mismas, para ver cómo evitamos el deterioro final de las mismas, pero hasta ahora no hemos tenido esto Lamentablemente. Denuncia además el alto nivel de delincuencia en la zona. Eh, para hacer un llamado a, al jefe de la, de la región noreste de la Policía Nacional, eh, Horizon Olivencia, para que el patrullaje, eh, por favor, en la urbanización de los maestros, eh, tenga presencia preventiva, por lo menos ya que están eh, sucediendo una serie de atracos quitándole bolsos a las jóvenes, a las muchachas que van a la universidad temprano, y ellas no van por temor a que no, no sean escuchadas inclusive en la Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.